Concluyeron las actividades del segundo Festival del Maíz en Tlaxcoapan, Hidalgo, organizadas por el Gobierno Municipal de Tlaxcuapan a través de la Dirección de Turismo a cargo de Omar García García. Este evento, que se llevó a cabo el 22, 23 y 24 de julio, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Municipal, registraron una importante afluencia los tres días de su realización. En el primer día de actividades se realizó la inauguración a cargo de la licenciada Elizabeth Pérez Vargas, secretario general municipal y quien dio un mensaje a los presentes en representación del alcalde Jaime Pérez Suárez. Dijo que estas actividades se realizan para fortalecer nuestra identidad gastronómica, promover a Tlaxcuapan como destino turístico y desde luego fortalecer las actividades comerciales y con ello generar derrama económica para las familias tlaxcuapenses, quienes dependen en su mayoría del comercio. Posterior al acto inaugural, autoridades municipales realizaron un recorrido por la Expo Artesanal, en donde artistas y artesanos locales realizaron la muestra y venta de productos de calidad. Más tarde se llevó a cabo el Color Fets, dirigido a niños y jóvenes quienes se dieron cita para disfrutar de una tarde agradable. El sábado 23 de julio se llevó a cabo el primer concurso nacional de guapango, en donde alrededor de 100 parejas concursaron en las diversas categorías. En este evento de corte nacional se contó con la presencia de bailarines de diferentes partes de la República Mexicana, quienes demostraron su amor por el guapango en cada ejecución dancística, este evento fue amenizado por los tríos Cantores del Son, Los de la Costa y Cantores del Valle. Significó un derroche de talento que las familias tlaxcuapenses disfrutaron. Por la tarde, los asistentes pudieron disfrutar de elevaciones de globos aerostáticos. En el último día de actividades, se realizó el concurso del segundo Festival del Maíz y la Enchilada, resultando ganadores María del Refugio Peña con el primer lugar. Jesús Estrada Holguín, segundo lugar, y Misael Simón Ortiz, tercer lugar. Durante los tres días de actividades se registró una importante afluencia de visitantes y también se reportó saldo blanco durante esta celebración del segundo festival del maíz y la enchilada Tlaxcuapan 2022. Zonas. ¿Con qué hemos de irnos? ¿Acaso en vano venimos a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos, dejemos al menos movimientos cósmicos. En tanto permanezca el mundo. No acabará la fama, cultura y gloria de la gran México Tenochtitlan, Inquesquizcao, Mayís, Semanáguas, segunda feria del maíz en el estado de Hidalgo, aquí en el municipio de Tlaxcoapan. ¡México ¡Mesícate te huir! Sí, sí, sí, sí. ¡Te que no estás. Sí, sí, sí. Así que después del corte del listón inaugural, en los siguientes días se vivió un ambiente sano tras el desarrollo del concurso nacional de Huapango, esto con la finalidad de fomentar y difundir la cultura de nuestras raíces. Comentario de Miguel Ángel Guerrero Benítez, organizador del mismo. Representa una gran responsabilidad y un gran reto al darle una buena bienvenida y una buena, un buen recibimiento a todos nuestros participantes que vienen de diferentes partes de la República Mexicana. Realmente en el Valle del Mezquital también nos gusta y disfrutamos bailar el guapango, escuchar un buen son huasteco y pues por qué no darnos la oportunidad de tener este tipo de eventos. En el escenario se prepararon un aproximado de 150 parejas, las que con su talento demostraron a los ahí presentes su interés por cultivar y seguir dejando huella de las culturas milenarias. Han estado llegando muchos participantes del estado de Querétaro, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, incluso de estados que no tienen Huasteca, vienen de Colima, de la Ciudad de México, de Puebla. El guapango no tiene distinción de edad, realmente desde chiquititos se los inculcan hasta los más grandes. Manifestó que más que una competencia, niños, niñas, jóvenes, señoritas y adultos que demostraron su talento en el gusto por el guapango participaron para darle gusto a la pupila y oído de los espectadores. Hoy contamos con tres, tres buenos músicos, tres buenos tríos. El primero es cantores del son que vienen desde Tepetzintla, Veracruz, cantores del de valle que son originarios de Progreso Obregón Hidalgo y los de la costa que vienen desde Colima, Colima. Que muchísimas gracias por, por brindarnos esta esta oportunidad, este espacio y que sigan disfrutando de nuestras raíces. A pesar de las inclemencias del tiempo, este no fue factor para que se suspendiera la actividad. El ambiente continuó y los chicos se desbordaban de alegría por presentar sus números que ya tenían preparados. Yo soy Rebeca Rodríguez Recendis y vengo de Tequisquiapan, Querétaro. Pues la verdad para hacer la primera edición, pues sí hubo muchas parejas. Yo soy Diego Emiliano Cervantes Maravillas y soy de San Juan del Lío, Querétaro. Ser el primer concurso se me hizo muy este, agradable el ambiente que se hizo. A pesar de la lluvia. Un saludo a nuestro grupo de danza volgórica Meisegual tiene de San Juan del Río. Mientras algunos disfrutaban de los antojitos mexicanos y otros distrayendo su atención recorriendo el pabellón artesanal, en la tarima decenas de familias con gritos y aplausos motivaban y apoyaban a sus talentos preferidos. Yo soy Alessandra Cano Olvera y vengo de Tepeji del Río. Fue muy, fue muy divertido, ya nos tocó bailar, creo que lo hicimos muy bien, me gustó el querer. Los tríos, cómo tocan, eh, me gustó el espacio donde se está realizando. Yo soy Ángel Raúl Barraracano y también vengo de Tepeji del Río. Más que nada pues ya bailamos una ronda, no sé si el concurso vaya a seguir, se cancele o qué procede, pero pues nos gustaría seguir. Les damos un saludo a nuestro grupo Alma Basteca que está aquí atrás y todos están participando. Finalmente, agradecieron la participación de diversos grupos de baile, al jurado calificador, a los tríos musical huasteco, a preparadores de alimentos, artesanos, ganaderos y a todos los que hicieron posible porque el segundo festival del maíz y la enchilada volviera a desarrollarse en el municipio de Tlaxcuapan. Camila Colín Serrano de Cuitlava de Veracruz. Realmente venía pues con muchas ganas de concursar, un poco nerviosa igual, pero pues emocionada también. Algunos de nuestros de nuestra competencia es de nuestra misma agrupación, entonces... Pues sabemos contra lo que nos enfrentamos Yo soy José Rocío Hernández de, de Parágeno Nos destacamos porque siempre que llegamos pues damos todo de nosotros en, en el escenario Jaime hey, Next year.